¿Qué tal amigo Craniano, amiga craneana? Es para nosotros un gusto estar aquí otra vez contigo Nosotros somos Cranion Te queremos hacer una muy sentida invitación A un evento que va a estar bien chido Antes que nada queremos agradecerte a ti que has estado interactuando con nosotros en nuestras redes sociales Hemos tenido una gran cantidad, más de 700 mil vistas de nuestros videos Queremos convivir contigo y pues, agradecerte en persona, ¿en dónde? La cita es en el foro bizarro. Eh, está muy céntrico, muy chido. Y sobre todo... Te vamos a conocer en persona. Y nos vas a conocer en persona. Las arrugas del pipo se ven más bonitas <risa> en persona. La Carlita ya verás que está más chistosa de lo que veo. Esto va a ser a las 8 de la noche y vamos a estar compartiendo escenario con Tasted y también con los Rayobax. Bandotas, eh. Bandotas. No olvides comprar tus boletos en boletia. La liga está allá abajo Cómpralos con antelación porque se acaban se, se acaban acabando niños, no fallen Los queremos conocer y echan de harto desmadre juntos como siempre 4 ¿Ah? <ríe> de julio Foro bizarro Cráneo Salón bizarro Las palabras que puedan describir todo lo que eres Lo que logras en mí